Dice, de, tenés que darnos tres señales. ¿Cómo te das cuenta, cómo detectás si tu marido es infiel? ¿Lo supones? ¿Te fue infiel alguna vez? por acá están dando por sentado que es infiel. No. Sin buen Indicios. Pues o sí, sea, no sé, viene temblando, no, está más ¿qué? sonriente, me trae flores. No, no, después de ese vi... regalo. No, después de 25 años creo que cuando mejor estamos es que es cuando pasa eso. No, no. Es fatal. ¿Qué? Es fatal. Parar, ¿lo estás diciendo en serio. Sí, es, ah. Yo no miento nunca. No, no, no, está bien. ¿Y lo es que parece joda. Por eso te lo digo. Se, se está de joda. <ríe> bueno, claro. entonces, es una pareja abierta, ¿no? no no, no, no, ¿qué va a hacer? No. Entonces, en el, en el no, contrato no. de la pareja. <risa> el cierto... No, las veces que ha pasado el... es por percepción personal, digamos. Evidente. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué? No Hablamos. Yo... Decís evidente vos, entonces no, no digas nada. El... No dijo no, evidente es ella. Ella es dijo como percepción. que me baja algo, siempre digo lo mismo. Es como que algo me. Mm, es un. Es una, es, está en. Intuición femenina. Sí, claro. Intuición femenina. Intuición. Y no me, o sea, me equivoqué nunca. O sea, no es que viene tipo no. perfume femenino. No. Cara de feliz cumpleaños. Es el... No, es el. el, el... cola el... entre las patas. No. Es prolijo, por lo menos. No. No. Es cara dura, entonces no se le nota. No, para nada. El sexto sentido okay. de las mujeres que dicen que tienen, ¿no? Que se dan cuenta con la intuición. No, sé, Igual pero yo te ella van se conmigo. lo permite, porque claro. por algo siguen juntos. No, no, no. No, yo no lo permito. No lo permitís. No. Entonces, no. no entiendo. Bueno, no bueno, se van a separar per acá. Perdón, no, no, no, no quiero. Perdóné. Pero... Igual ah, ya no, ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Basta bueno. Yo disgusto. te importa bueno, a tu te mujer, portate bien. Claro Concesiones. que Claro que Si te importa tu mujer, portate bien. Dejate hinchar. Bueno, pero lo que pasa es que también. No es por justificarlo, ¿no? Pero cuando uno, más o menos, alcohol <risa> ¿Fue culpa de la monotonía, claro. tal vez? No, tenemos una vida súper... <coughs> bueno, entonces no es por, ju por justificarlo. No, no pero... es por justificarlo, pero bueno, él es de una manera. Él es de una manera. Es mujeriego. Entonces... <risa> ah, tiró debajo del tren, sí. Era. Es mujeriego, lo que es El no cambia. Habla. Entonces, bueno... Eh... Pero, pero no Cuba se cansa, también. por favor, bueno, lo No no, no, me no me se se Y por ahí la infidelidad la toma como una gracia, pero después ya se. No, qué gracia, no, no, no. Claro, yo no, estoy no, como, es como que aburrida del no, tema. Aparte después, por ejemplo, no sé, igual la culpa la tiene él, pero por ejemplo después se la agarran conmigo. Yo qué culpa tengo, o sea. ¿Ninguna? ¿A que hacen escenas a vos? Sí, ¿Ninguna? se la se rara, llaman rara, rara, rara, ay, no, terrible, ¿Me llaman por teléfono? Déjame hablar con tu mujer no, es terrible, <risa> me llaman por teléfono. Quiero hablar con tu mujer, eres hermosa. Ahora lo que quiero. Tu mujer es me hermosa. Me por teléfono, me suben cosas. ¿Qué <risa> eh, eh, me suben no cosas? Sé. ¿A dónde? Yo me pongo un piolino en la cabeza y se ponen el mismo piolino en la todo es, viste todo marca es, tendencia. te admira. claro, marca tendencia sí, eh, me voy a, ahí, voy, mayor, ¿no? voy a sentar ahí me voy a sentar ahí, hablen ustedes en el mundo, en el mundo voy. del fútbol es así no, natalie no, no es así, o oh, sí es así Natalia. en el mundo del fútbol es así ay, qué miedo me das no, pero es así el encima. Uh, no, no importa, oh. pero te está diciendo el Face. Vení, Natalie, conmigo. Vení Natalie. Cambiamos el turco del al ocho por Nadie. Vamos a Natalie. Buena. Tranquilo, amigo. Se quedan ahí a ustedes. Tranquilo, amigo, yo estoy con vos. Conta. ¿Cómo tomás? ¿tomásito? Ay, no, a mí, no, el mío Alejo, no me vengan a armar kilómetros. Pero, no. Pero una cosa no quita la otra. Pero ¿cómo es el mundo de fútbol? Bueno, no, así es complicado. Es complicado. No querés dar muchas declaraciones sí, al respecto. Sí. ¿Pero estás de acuerdo con lo que dice Mariela no? ¿Con perdonar? No, no, que el mundo del fútbol es así. Sí, sí, el mundo del fútbol es así. Cornichelli, claro. por todo todo que, <ríe> Bueno, son chicos que tienen mucho éxito, son chicos, son forma forman Vengana. familia también muy jóvenes. Entonces, creo que. ¿No es cierto? Te tiro en un centro. Acá. No, no te escucho. Ah, bueno. Que creo que. Un poco de eso, ¿A vos te ¿no? pasó? No sé. Y ojos que no ven, corazón que no sé. Yo creo que alguno me habré comido, pero bueno. Pero nunca te enteraste. No. Decidís no enterarte. No. Preferís no saber. Por ejemplo, si tú, una amiga tuya lo ve a Mauro, no, preferís no. que no te cuente. No, no. Tarjeta roja. Eh, de... Eso, voy... perdón, perdón. Es eh, que si lo ven, prefiero me lo cuente porque si lo ven es porque es un dolobu. ¿Le digo los la verdad? no me gustan. Pamela, Franco. discúlpame. Ay, amigo, a vos sí. ¿Cómo ¿Cómo no me vas a hacer la nota a mí, ¿no? escúchame No, no, sí, perdón Está bien lo que dice, las amigas a veces no son amigas si cuentan. ¿Por qué? Porque después el matrimonio se arregla y queda mal ella. No, pero que te querés que ella. te diga, no, esa, esa realidad es real y en todos los, ámbitos, no los Yo no sé, él tiene como, como un ángel de la guarda de que todo, todo el entorno <risa> nuestro, que nos quiere nos quiere bien, porque nosotros pasamos muchas cosas...